Bien, ya hemos dicho que el problema con el que se enfrentaban en la escuela pitagórica era la de medir la diagonal de un cuadrado tomando como unidad de longitud precisamente la longitud de eh, uno de los lados. Nosotros ya sabemos, aplicando el teorema de Pitágoras, que eh, esa longitud es raíz de 2. Raíz de 2 quiere decir un número tal que al elevar al cuadrado nos dé precisamente 2. Pero antes de entrar en la demostración de, por reducción al absurdo, lo que vamos a ver es una demostración geométrica y aprovechando que tenemos aquí al Teorema de Pitágoras, pues vamos a hacer una demostración geométrica del Teorema de Pitágoras. Demostraciones del, del Teorema de Pitágoras hay muchas, pero hemos elegido una que es eh, ni más ni menos que de un presidente de los Estados Unidos. ¿Del actual presidente Donald Trump? No, ¿verdad? Que no, no parece que sea él. Del anterior, tampoco. Pues es de Garfield, no el gato, sino el presidente James Garfield, que fue presidente de los Estados Unidos en alrededor del 1881. Eh, y la demostración es muy sencillita, es una demostración geométrica, Solo necesitamos recordar las áreas de algunas figuras geométricas y nada más. Y solo con eso ya aparecerá la demostración del teorema de Pitágoras. Lo que hizo el presidente Garfield, antes de ser presidente, obviamente, fue colocar dos triángulos en esta posición, uno con el lado de longitud B vertical y otro con el lado B en posición horizontal. Entonces, el ángulo alfa y el ángulo beta, la suma de esos dos ángulos, junto con el ángulo recto de ese mismo triángulo, debe ser 180 grados, por lo tanto, alfa y beta eh, suman 90 grados. De la misma manera, eh, tenemos el ángulo beta en el otro triángulo y como alfa y beta ya hemos dicho que suman 90 grados y como un ángulo llano mide 180 grados, eso quiere decir que el ángulo que queda entre alfa y beta, ese ángulo que he denotado por ese eh, segmentos de color rojo, eh, debe ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y eso quiere decir que ahí podemos colocar precisamente un cuadrado de lado exactamente C pero no nos interesa todo el cuadrado, sino solo la mitad de ese cuadrado. La figura que nos interesa es esta que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es calcular el área de esta figura de dos maneras diferentes y después eh, deducir el, el Teorema de Pitágoras. La primera manera de calcular las áreas es por trozos. Este trozo, que es el de un eh, triángulo, sabemos que su área es base por altura partido por 2 el otro triángulo, que es igual, tiene la misma área. Mientras que el trozo que teníamos aquí, que era la mitad de un cuadrado, pues es precisamente el área de un cuadrado del lado c, c al cuadrado partido por 2. La suma de estos tres trozos nos da precisamente el área de esta figura de color amarillo. Si sumamos, pues queda a por b más c cuadrado partido por 2. Bien, una vez ya hemos calculado el área por partes, ahora vamos a calcular el área de esta figura, pero en global. ¿Qué figura es esta? Sí, lo habéis reconocido, es un trapecio. Un trapecio de base, la suma de a más b y de alturas, por un lado b y por el otro a. La, la área, el área de un trapecio es precisamente la base, que es a más b, por la semisuma de las alturas, a más b partido 2, o lo que es lo mismo, a más b al cuadrado partido 2. Si desarrollamos el cuadrado de a más b, pues tenemos que queda a cuadrado más 2ab, más b cuadrado partido por 2. O, lo que es lo mismo, ab, después de haber simplificado, por un lado, más a cuadrado más b cuadrado partido por 2. Recordemos ahora cuál era el área que habíamos calculado de la otra manera, que era ab más c cuadrado partido por 2. El objeto es geométrico es el mismo, por lo tanto la, el área tiene que ser la misma y por lo tanto a más b más c cuadrado partido por 2 tiene que ser igual a a más b más a cuadrado más b cuadrado partido por 2. Pero está claro que de ahí podemos eliminar el término a más b, podemos eliminar también el eh, denominador 2 y nos queda el, eh, la fórmula del teorema de Pitágoras la suma de los cuadrados de los catetos es igual a cuadrado de la hipotenusa. Y con esto acaba esta primera demostración geométrica de Garfield.